Hola, hola, hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Cuéntame por el chat. O mejor, no, lo voy a necesitar acá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo andan? Bienvenidos al de Juntos. Después, después de mucho tiempo, volvimos a premiar. ganas, eh, muchas, muchas ganas dígame si se ve bien y si se escucha bien importante lo de se escucha porque cuando el Z eh, qué lindo volver a streamear no esperaba que extrañar la actividad tampoco tuvimos mucho Salvo las vacaciones creo que fue lo que más tiempo tuvimos sin hacerlo pero ahora fue medio forzado a ver andan la verdad que nosotros nosotros bien. Digamos, nos estamos mudando con Bachi y eh, no tenemos internet. Eh, hubo. Hubo como muchas situaciones que hubiera estado bueno que haya internet. Por ejemplo, en el día que nos mudamos, que teníamos todo, que teníamos todo en la casa, hubiera estado buenísimo tener internet. Eh, <risas> Grande, Chris. Hubiera eh, pues estado buenísimo tener internet el primer día, pero bueno. De hecho, ahora no se ve. ¿Cómo okay, que no se ve? ¿Vos lo ves? Ahora. ¿Pasa? ¿Por qué no se cambia? ¿Ya? Ah. ¿Anda mejor ahora? <risa> Estuve hablando solo un rato ¿Se <risa> escucha bien? ¿Se ve bien? Qué raro que ande cortado No sé por qué no se cambió la escena No hice nada diferente a lo... Por lo menos a todas las otras veces que... que Estábamos estremiendo ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ahí veo nombres conocidos ¿Qué tal? Ahora sí, vamos a empezar Todo lo que dije antes es <risa> se huele bien eh, está Chris. Vamos a intentarlo de bache. Ella se va a tener que encargar de cambiar su, su color de pelo. Eh, ¿Qué le estaba contando? Bueno, la mudanza. Es muy un estrés mudarse para. sorprendente. Es peor si no tenés internet el día que te mudas porque de repente te das cuenta de todas las películas y series que hagas online en stream y ya no podés hacerlo el tiempo que necesitas en la compu con internet para preparar aventuras, para streamear, todas esas cosas, así que eh, terrible, terrible no tener internet, de hecho ahora estamos desde la casa de Luciana recién el lunes que viene vamos a tener internet en mi departamento y eh, con suerte podemos streamear desde allá la semana que viene a ver es que me olvidé de preguntar los anuncios que tenemos pero voy a tratar de acordarme. Bien. el primero es que lamentablemente no vamos a poder jugar a Nurem mañana. Yo no tengo internet y no tengo, no tengo forma de estar tranquilo en Roll20 preparando todo el tablero, las miniaturas, tokens, etc. Así que en vez de arriesgarme a mover toda la compu para cualquier lado y llevarlo para otro lado y tratar de hacer todas las apuradas. Prefiero no jugar y que salga tranquilo la semana que viene. ¿Qué más? El martes que viene a las 7 de la tarde eh, me van a hacer una entrevista en Escuelita de Roll eh, por parte de Cuchilla, así que están invitados a sumarse. Seguramente va a haber, vaya a haber más anuncios durante esta semana sobre esto, pero estoy contento que me hayan invitado. Me cae muy bien la gente de Escuelita de Rol, son una masa, así que tengo muchas ganas de participar. No me acuerdo nada más, <risa> ningún anuncio más si la producción no me están diciendo nada Ok No Qué bueno volver a streamear Qué bueno volver a streamear Ahora sí A ver Para cualquiera que Perdón, cierto, estamos en el mes de orgullo Así que Compartan y normalicen La diversidad Que es súper importante Ayuda muchísimo cualquier pequeña acción, así que pueden hacerlo, incluir algo en sus mesas de rol, como que sea en primera, primera acción, siempre aporta muchísimo. Y... ¿Qué más? Tengo que... Esto es porque Bachi no me... Le voy he a echar la culpa a Bachi, es mi culpa, pero le voy he a echar la culpa a Bachi. Eh, <risa> eh, creo que eso es todo. Ahora sí, para cualquier persona que eh, haya llegado recién a estos streams, o sepa cómo es. La idea es que me pregunten cosas de rol Y Yo las voy a ir leyendo las preguntas En el orden que me aparecen Y voy a tratar de responderlas lo mejor que pueda Y... Vamos a ver qué sale <ríe> Todas las preguntas de la semana Se siente que hace un montón no streameamos. Wow Muy divertido si vamos hacerlo eh. ah, Acá me está tirando la producción 2, Christecas. Al parecer Twitch está teniendo problemas. Hay una diferencia de 4 o 5 minutos entre la imagen, el sonido y el chat. Bueno. <risa> Gracias, Chris. Yeah. Bien. bien. Vamos a ver cómo sale. Con latencia, desde otro lado, Twitch no está haciendo las cosas bien. Creo que hay una pregunta por acá. Más allá del color del pelo. Voy a aprovechar y les voy a contar un poco de cómo es la mudanza. Ya no, hay muchas, no hay muchas preguntas todavía. Eh, mudarse es muy, muy estresante. <ríe> Tengan cuidado cuando lo hagan. Asegúrense de tener internet. Ahora sí, Basan. ¿Qué es lo fundamental a tener en cuenta al preparar una campaña para Tulu? ¿Y qué diferencia hay entre preparar una campaña para D&D y Tulu más allá del sistema? Buena pregunta. En mi experiencia, Zulu es mucho más divertido cuando vos tenés cosas para darles a los jugadores, tipo recortes de diario o pistas eh, que puedan puedan ver. Obviamente, digamos, si jugabas presencial en aquella época, podías darle, imprimir el recorte diario o hacer una hoja vieja y dársela, pero ahora, digamos, Podés simplemente editar la imagen y, y, y mostrársela. Que es algo obviamente que se puede hacer en D&D sin problemas. Pero en Tulu siento, o por lo menos en mi experiencia, es más necesario. Porque a los jugadores les gusta tener acceso a Tulu. Y teniendo en cuenta eso... La parte de Tulu, es, es depende digamos cómo lo van a jugar. Si bien está todo el misterio de los mitos y demás. Es algo que eventualmente se revelan. Y hay... <ríe> Adrias se sumó como su, que grande. Gracias. Hay algo importante: y es que en, en algún punto se revela el misterio. Y, como que cambia un poco la, la actitud de la aventura. Está toda la, la preparación del misterio y los jugadores, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar después? Y de repente, bueno, se revela que está este monstruo, que está esto, que es lo que sea. A partir de ese momento, la aventura cambia un poco. y Tal vez es más supervivencia, tal vez es más acción Así que tal vez hay que pensar un poco en lo siguiente A mí lo que me pasaba era que preparaba mucho el misterio Y el momento de revelación Pero todo lo que seguía después de ese momento Lo dejaba de lado y no, no me rindió para nada Hay que también preparar algo para cuando los jugadores Ya saben todo lo que hay, digamos. Está todo sobre la mesa Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son las opciones que hay? Eso, está, eso es súper importante, porque es, es muy común que las aventuras de Tulu sean de misterio. ¿Y qué diferencia hay en preparar una campaña de Day Day y una de Tulu más allá del sistema? En, en Day Day tenés mucho más presentes los combates. No es que en Tulu no haya, para nada, hay un montón. De hecho hay una sección del manual entera dedicada a los combates que hay que usarla porque mete un montón de tensión que está buenísima. Pero en Day, Day es mucho más fácil organizar un combate, porque tenés tipo manuales enteros, gigantes, llenos de monstruos, un montón de monstruos online y forma de crear monstruos a mano. En Turbo la cantidad de monstruos está mucho más reducida y hay que tener en cuenta, digamos, la letalidad del juego a la hora de, de pelear. Day Day es mucho más, más laxo en ese sentido, vos podés revivir con magia... Cuando tu vida llega a cero, tenés chances de volver a la vida de manera natural, tirando un 20 en la tirada de muerte. En Tulu, Tulu no tiene eso. De hecho, las heridas, entre comillas sanan de forma natural. Así que si te quebraste un brazo, tenés un yeso durante por lo menos un mes, eh, esperando que se le cubre el brazo, mientras la aventura sigue. Así que, el, el tema de los combates hay que prepararlos bien, porque en el caso de Tulu, tiene... No son tan estructuradas como DD, porque en el momento que DD sale el combate, se tiene iniciativas, es un juego de tablero. Si bien se puede rolear, si bien lo que sea, está el, está el tablero, las miniaturas y las cosas con las que se puede interactuar. Cada uno tiene sus acciones. Tulu, al no tener tablero, <risa> tiene esto de que es todo más narrado, es todo más suelto a la hora de pelear. Y es una es, es un desafío interesante. Está Además, en... Tulu, vos estás esperando que los jugadores pasen momentos raros, ¿no? se enfrenten a los mitos o a las verdades ocultas o lo que sea, con las tiradas de, eh, de cordura. Eso en idea no pasa. Es muy difícil que un personaje tenga alguno de estos efectos a nivel mecánica, como está escrito el juego, más allá de algún hechizo o algo así. En Tulu, todos los monstruos te pueden asustar o generar algún problema grande. Y, y eso es muy importante a la hora tener en cuenta, porque no solo son los monstruos los que generan situaciones violentas o objetos mágicos o lugares extraños que pueden generar eso. Y es una gran mecánica para jugar. Okay, me quedé un montón ahí, pues un montón que no hablaba de... <risa> eh, ¿Dónde estamos? A ver, a ver, a ver. A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya veo que es Adria. Raciel Rex, ¿cuál es su opinión sobre Pathfinder primera edición? Pathfinder primera edición está buenísimo. En el momento que salió fue, fue la gloria, porque está todo, por lo menos lo que me pasó a mí y a mis grupos cercanos era que todos veníamos jugando 3.5 y se estaba quedando un poco viejo. Sale cuarta, nos encontramos con cuarta y el general fue como que no nos gustó cuarta, no nos llegó, no nos... No nos no lo sentimos similar, pero llegó Pathfinder primera edición y dijimos si, sí, esto era lo que faltaba, esto era la, la, la, el paso siguiente de 3.5 que iba a y estuvo buenísimo la verdad la pasamos re bien de hecho ahí hicimos la campaña de Dark Dungeon usando la mecánica de Tulu de, de Cordura junto con Pathfinder, estuvo re divertido los personajes eran súper modificables, súper maleables y la pasamos re bien. Pathfinder 1 estuvo buenísimo. Me corté el pelo. No, de hecho de hecho no me corté el pelo hace un tiempo. Gracias, Vaquero. Vaquero pregunta. Los vampiros en vampiro de mascarada pueden tener descendencia y de ser así solo pueden entre vampiros o también entre humanos y generar híbridos. Es bastante complicada la parte de la descendencia en vampiros, sobre todo porque... Más allá de las mecánicas, hay muchas reglas sociales. Vampiros es un juego donde lo narrativos tiene mucho, mucho peso. Y eh, depende en de dónde estás. Por ejemplo, eh, si ustedes están jugando en la camarilla, hay reglas a la hora de tener lo que llaman chiquillos. O sea, hijo vampiro. Eh, Puedes hacerlo. Está la, estru la, la, la estructura mecánica de cómo hacerlo, descrita en el manual. Pero la sociedad no te regala a todas. Te dejan tener chiquillos porque sí. Porque hay que mantener la mascarada. Y también se puede hacer lo de eh, los se llaman ghouls. Son humanos a los que se los alimenta con sangre de vampiro y reciben algunos poderes, pero no son necesariamente híbridos. obviamente ganan algunos poderes. Imagino, imagino que en, en Perdido Entre los Manuales de Vampiro hay una forma de ser híbrido tipo Blade. Eh, y debe ser bastante cool porque Blade es bastante cool, pero no la recuerdo si existe. Tu, tu, tu. Alex24. Cuando el contador de vida de un boss llegue a cero, no quiero que explote mágicamente. Quiero tener un diálogo con él y después hacer un movimiento especial para acabarlo. ¿Cómo le explico eso a mi DM? Eh, así, exactamente. Decile. Mirá. Quiero aprovechar el momento de, de muerte. Y la idea de lo que vos querés decirle es que querés tener un poco más de influencia en la narrativa en algunos momentos. Y De hecho, se, se volvió bastante común esto de de que el jugador tome control de la escena cuando, cuando matan a un monstruo. Es, es una de las cosas que hacen en Critical Role. Y lo super recomiendo porque de repente los DMs que, que, que tomaban control sobre esto se dan cuenta que tal vez los jugadores tenían mejores ideas o por lo menos podían expresar más a su personaje en este momento. Así que lo que querés decirles es esto. Dile que te gustaría... Tal vez tener unas último, últimas palabras con el monstruo antes de, de que explote, en el caso de que explote, o de que simplemente muera. Como que, que haya una pequeña escena final. Decirle así tal cual, es una, una gran pregunta como lo estás diciendo, y agregarle las razones por las cuales lo quieres hacer. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que estaría bueno? ¿Qué consideras vos que va a traer al grupo o al, a la mesa en general tener estos pequeños momentos? Yo creo que es una gran idea. Ahí veo todos los problemas de stream, Es un <risa> problema de Twitch. Y nos, nos dijo todo. Tu, tu, tu. Digamos, Puel. Grande, Puel. Quiero jugar un personaje malvado en secreto. Ya se lo dije al DM. Y por supuesto, no es para confrontar con los compas de la mesa. Más, más para una sorpresa al final de la aventura o algo así. ¿Qué opinas de los personajes malos? ¿Qué recomendás para hacerlo funcionar bien? Es mejor abrirlo a todos desde la sesión 0 o solo con el DM para más sorpresa. La situación de los personajes sorpresa es algo complicada. No me suelen gustar mucho a mí porque es algo que solo disfruta la persona que lo está haciendo y como el rol es una actividad en grupo, eh, creo que no, no debería generar problema que todo sepa que tu personaje es malo desde el principio. Porque la, las cosas que fuimos charlando de sobre ser personajes malos es que... Son personas que tienden más hacia el egoísmo eh, a la hora de tomar decisiones o ponerse en riesgo que otra cosa. Malo no es simplemente, digamos... Sobre todo, digamos, la, la, lo, lo más común es que los personajes sean o buenos o neutrales. Y son y este, Estos grupos no van a ir por ahí eh, buscando problemas, porque sí. Y un personaje malo es, dentro de todo, lo suficientemente inteligente como para saber que necesita... Un grupo de aventureros en un mundo donde si vas caminando por el campo, capaz te encuentras Entonces por ahí está bueno que el, el jugador que juega el personaje malo sepa actuar acorde, digamos, sepa llevar a cabo su edad en secreto, porque sí, ¿por qué no. Tal vez me refiero a secreto no a que solo el DM lo sepa, porque se vuelve un juego de eh, single player, pero sino más bien como cuando él está solo, va y hace su fechoría, qué sé yo. Le roba a los de la taberna. O sea, yo, patea a un perro en la calle. Y, y se desquita de alguna manera con su maldad. O tiene o tiene sí eh, una misión secundaria que eventualmente se les va a descubrir a los demás. Pero el tema del, del, del personaje secreto a, a mí nunca me... Me gustó por ese tema. Como que hay... Hay que ver cómo es. Pero... Conozco muchas historias que salieron muy muy bien de, de, de esto y, y hay una muy conocida de dos personajes, que era un enano y otro y un guerrero. Que eran súper racistas hacia los orcos. En un momento eh, uno, uno de estos cae por un risco, el enano lo agarra del brazo, se le cae el casco al que estaba hasta que estaba colgado y revela que era un semiorco. Y estos eran amigos desde toda la aventura, desde cero, desde que empezó y eran súper racistas. Y odiaban a los orcos. Pero el enano vio esto y lo soltó. Amigo, de dos años y pico. Y eso fue un momento súper importante. La historia está buenísima. Es mucho más larga y con más detalles. Pero fue un personaje secreto todo esto. Después está la historia de los tres gnomos en una armadura, por ejemplo. Eh, hay que ver cómo se juega. Si va a ser una sorpresa, trate que esté buenísimo. Tratate de que sea algo genial. Canten. Cambié mi personaje a media de un hechicero, lo cambié por un ranger Pero siento muy débil el personaje en comparación a los demás ¿Qué me recomiendas? Y hay que ver, digamos, qué es lo que elegiste Tal vez, tal vez tu personaje no está teniendo las posibilidades de brillar Tal vez las, los encuentros en los que se que vuelve, los encuentros en los que está Están más preparados para que otras personas jueguen el, el explorador tiende a ser una, una clase, digamos, complicada desde sus inicios. Si estás usando la hermano del de jugador por ahí, se va, se va a sentir rara. Así que te recomiendo usarlo de talla o de arcanos desenterrados. Porque le mejoraron cosas muy copadas en cuanto a mecánicas. A mí me gusta mucho el... el... Creo que está en talla, o arcanos desenterrados. Ese que usa bestias elementales. También puedes hablar el, con el DM. Decirle, siento que... Mi personaje no aporta tanto ¿Qué consideras que puedo hacer para que aporte más? Puede haber Tal vez estamos en algún momento de la historia Donde un explorador no es tan efectivo es así, avísame Así no me preocupo Y cosas <risa> Comí una milanesa por primera vez Grande vaquero Eh, dame de rol <risa> ¿Cómo andan todos? Carlos, una duda. ¿Es cierto que las reglas de furia del Horror entran en conflicto con las artes marciales de monje? ¿Vos como D me permitirías esta multiclase? Eh, monje bárbaro. Recuerdo que esta es una charla que teníamos hace mucho tiempo con el tema del monje bárbaro. Porque en 3.5 el bárbaro tenía eh, el requisito de ser caótico y el monje solo podía ser real. Están en extremos opuestos. No estoy seguro de por qué entran en conflicto las artes marciales. Con la furia, bárbara. Déjame leerlo. El monje, a ver qué dice. porque Para nada. Ajá. El primer nivel. ganas los siguientes beneficios si estás desarmado o usando un arma de monje. Y no estás usando ni armadura ni escudo. Puedes usar destreza de en lugar de fuerza para los ataques desarmados o armas de monje. Haces un dado de 4 de la columna del coso y cuando haces un ataque desarmado con monje, pues es un ataque adicional con bono. Ok. Creo que el problema recae en la furia clara que eh, es con armas. ¿Ves? Rage. Tenés ventaja en las tiradas de fuerza. Cuando haces un ataque melee con arma, le aplicás más 2 al daño. Bueno, pero un arma de monje puede ser un arma de melee. Yo no tendría problema con esa clase. De hecho, desde de, de esta discusión, digamos, de 3.5 a quinta edición, estaría a ver un monje. Bárbaro. Es, es, una, es algo que, que hace un tiempo charlamos, que me recordaba a los personajes de Dragon Ball. Como eh, tipo, se enojaban y tenían más fuerza, pero hacían artes marciales. que después tiraban poderes. <ríe> eh, yo no tendría problema. Podrías hacer un ataque desarmado, en furia, y después... El siguiente golpe sería con un arma de monje me lee, Tipo que yo... son, Y a ese se le sumaría el daño... Creo que ahí es el conflicto... Tal vez estoy leyendo algo mal... <ríe> Ad Adrián tiene un montón de puntos... Bien... Te felicito Carlos... Encontré este trabajo... Me alegro muchísimo... Es importante... Ah... Esta es otra... Creo que hace un par de semanas... Eh, redujeron el costo de... Las suscripciones en México y en Turquía... Eh, tal vez ese es más fácil... Contribuir a, o donarle a los streamers que ustedes quieran si viven en esos países, la verdad, muy, muy buena idea. Tanto Lizan, estoy en encrucijada. Tengo un pícaro cuyo objetivo de vida es robar una cosa que ahora se entera es propiedad de un compañero de la party. Al mismo tiempo, mi personaje es líder y cuida a su grupo sin importar qué. La pregunta es: ¿objetivo de vida o principios? Esta es una, una gran disyuntiva que yo no creo tener la respuesta. Yo creo que es una de esas cosas en las que el personaje tiene que buscar bien adentro, digamos, qué es lo que realmente quiere. Entonces no son esos momentos en los que vos en series y películas ves al personaje tratar de decidir entre dos cosas que son complicadas para cuál es el camino que quiere tomar. Eh, por ejemplo, el final de Piratas del Caribe, que Jack Sparrow quiere, quería ser el capitán de Davis de, de, de, de, de, de, de Jones, de, no, del holandés, del holandés volante. Pero al final se lo cede a su compañero Porque está por morir suena, suena a esa disyuntiva Y creo que lo que mejor puedes hacer ahora Es rolear en la, la, Lo complicado que, tu, que Tiene tu personaje Tal vez sin contarle a los compañeros Tal vez que en un momento se enoje y le diga Mira, yo necesito robar eso Hey Kilpas, gracias por eso Tengo que robar eso Porque lo que sea, y él, te, y él tal vez La persona te diga, bueno, te lo regalo si es tan importante para vos, somos amigos hace mucho tiempo, me cuidás, sos mi líder. Suena algo muy interesante para rolear, así que busca, busca dentro de que personaje busque. O oh, qué lástima que se corta. Maldito Twitch el Pato. ¿Quién gana una pelea de cachetazos entre King, King Kong y Cal Max? <risa> Estoy seguro que gana King Kong, pero bueno, vamos a darle una chance a Kal. Vaquero. ¿Cuál es la importancia del Cire en Vampiro? Bien. La, como dijimos, Vampiro es un juego muy basado en la narrativa. Y la, el Cire el, sería el padre vampírico. ese es eso. Y... Es una relación muy, muy complicada porque... Dos personas, entre comillas, inmortales. Dos personas que... Una mató a la otra para transformarla en vampiro. No siempre es algo que se ofrece. De hecho, muchas veces es algo que se impone. De repente sos vampiro. Y la vida de los vampiros tampoco está buena, por más de que seas inmortal. Y es muy posible que el Cire... Eh, también, digamos... Te haya enseñado todo lo que vos sabés de, de la sociedad nocturna. Y que incluso se haya confundido. O, te, o Sin querer o a propósito para enseñarte cosas mal. Porque tal vez el chabón está loco. Tal vez considera que algo está mal. En vez de tirar para un lado de la política, tira para el otro. Son, son de ese tipo de complicaciones. Así que es importante, sí y no. Depende mucho de los personajes. Hay mucha información de los Cires en el manual. Te recomiendo que lo leas porque es... es Está más ligado a cómo se creó el personaje que a cualquier otra cosa. Tampa dos preguntas sobre hombres lobanda de, de una. ¿Qué pasa si uno de mis jugadores contrae la licantropía? Bien. Vamos por esa. A ver. Ok. La producción. La licantropía en D&D se toma como una maldición Así que tu personaje pasa a estar maldito Y gana los rasgos de licantropo Que no me acuerdo en qué mano le están Si no sé si es Bolo o Estalla o es uno de los nuevos Si no, hay versiones en eh, En internet También podés encontrar una versión de la licantropía En el Blood Hunter Pero está maldito Según las reglas como están escritas Con quitar maldición pierde licantropía pero yo creo que es una de esas cosas que nadie quiere perder. Ser hombre lobo suena re cool. Eh, habría que ver, digamos, cómo adaptar debilidades y resistencias, poderes, tiradas de autocontrol, etc. Dos. Teniendo en cuenta que los hombres lobos son inmunes a las armas que no sean mágicas o de plata. ¿Podrías dañarlos tirándoles monedas de plata con una gomera? Yo creo que si lo tiras muy muy fuerte sí, eh, contaría tipo como eh, daño perforante o contundente. Pero yo lo aceptaría, tipo si viene un ñomo con una onda y me dice le voy a tirar esta moneda de plata al hombre lobo yo le haría daño sin problema. Hey Tulio. cuando se viene el tour por la casa nueva? Eh, de Tulio. Tengo pensado hacer un tour porque... Eh, Vamos a preparar bien una habitación para que sea el lugar de stream. Y esté lista. Se los quiero mostrar, obviamente. Eh, turf, lo de luz. Vaquero. En el lore de vampiro la mascarada. Caín fue el primer vampiro, o sea que todos los clanes vienen de él. Hay una discusión acá sobre la gente que, eh, históricamente sigue el lore de vampiro. Y sobre todo dentro del mundo de vampiro de la mascarada. ¿Cuál fue el primer vampiro? Si fue Caín o no fue Lilith. No voy a tirar para ninguno de los lados, pero Caín se entiende como que fue el que engendró a los primeros chiquillos. Que si no me equivoco fueron tres, y de esos tres surgieron todos los otros clanes. Así que sí. Él, él fue. Es tipo el abuelo de los clanes. Vaquero, tenés mucho interés en vampiro. Te recomiendo leer el manual, está buenísimo. Y además, no solo eso, en la aventura que estamos jugando nosotros. Estamos enseñando el sistema de vampiro y cosas sobre el lore Así que, mírala Vaquero ¿Cómo funcionan los combates de vampiro? ¿Hay daño o vida? O es más narrativo como la llama de Turo Hay daño y vida eh, tiene, un, tiene un sistema súper diferente eh, Vampiros tienen tipos de daño ejemplo, superficial Agravado, que son los, eh, los daños comunes Creo que letal, no sé si está en el nuevo, no me acuerdo pero también tienen resistencias a los diferentes tipos de daño. Unos pueden tener resistencia a daño grabado, otros pueden tener eh, todos los demás tienen resistencia a daño superficial, etcétera. Eh, pero es narrado. De hecho hay un sistema en vampiros que el combate dura como tres rondas, como para solucionar todo esto porque los vampiros pueden hacer muchas cosas en un combate. que de, de con la Perdón, pero bueno, no puedo hacer nada. Vaquero. En el manual de vampiro hay una sección donde dice que puede ser depredador de animales en vez de humanos. ¿Cómo funciona? Solo puedes tomar sangre de animales o puedes tomar para aguantar un poco y luego tomar de humanos. Ahí...